Laika. Laika El afecto no es el que le hacemos Chiqui, chiqui, tiki piqui, tiki que eres mi amorcito No, el afecto se debe proveer a tu perrito cuando no lo está pidiendo Así su cerebro se queda tranquilo Y no siempre que quiere afecto dice cuando lo necesita La mejor manera de proveer ese afecto pues es agachándote donde él, yendo donde él cuando está descansando, cuando llegó de caminar, pero no cuando está alborotado, pidiéndote el cariño y tú estás en la mesa ocupado o comiendo o trabajando, es cuando tú decides y lo mejor es que tú vayas donde él. ¿no?